Saludamos ya a nuestro siguiente invitado, licenciado en Ciencias Ambientales con una amplia formación y también eh, experiencia en el ámbito de la participación ciudadana y desde principios de septiembre, director general de Participación Ciudadana de la Junta de Comunidades. José Luis García, muy buenas. Muy buenas. Encantada de que estés aquí y agradecida de que estés aquí, de que hayas vuelto medio loco a la dirección general para, para poder hacer el viaje y cuadrar la agenda y poder estar en el programa. Muchas gracias. La verdad, que yo soy director general de la Junta de Castilla-La Mancha y, por tanto, de todos los castellanos manchegos y castellano-manchegas. Pero bueno, el pueblo de uno siempre es especial y hay que hacer lo que sea por, en este caso, por mi pueblo, que es San Mancha. Y cuando tú empiezas a estudiar, porque bueno, eh, como hoy hemos quedado en que no vienes eh, como cargo oficial, que venimos a hablar de más de, bueno, pues del bagaje en participación ciudadana, de la experiencia, aunque bueno, también hablaremos un poquillo ¿no? de los retos que tienes en la dirección, te voy a hablar de tú. ¿no? Te, el día que claro. vengas como director general sí. para hacer una entrevista de la política que vais a desarrollar en la, en la dirección, entonces veremos si nos hablamos de, de ustedes. No, no, siempre de tú. Venga como venga, siempre de tú. Por favor. ¿Cómo comienza eh, o cómo, no sé si te planteas tú, cuando empiezas a estudiar Ciencias Ambientales, si vas a... bueno pues llega un momento en que eh, todo eso que has estado trabajando, que has estudiado, eh, que has hecho otro tipo de, de experiencia profesional en, en el ámbito privado, no sé si piensas que alguna vez vas a tener la posibilidad o tú piensas en alguna ocasión eh, que puedes dedicarte un tiempo eh, a la política para aplicar todo eso que has estado aprendiendo? Bueno, yo siempre he querido cambiar las cosas, mejorar las cosas, ayudar a que los problemas de, de, de todo el mundo, de nuestro pueblo, de cualquier lugar y de la gente en general se mejorase y las cosas fuesen mejor. Y nunca, nunca sabes exactamente dónde vas a acabar. La política yo creo que la tenemos que desarrollar y se desarrolla desde todos los ámbitos de la vida, ¿no? porque al final la política es poder cambiar la realidad y mejorar la realidad. Si sí es cierto que siempre había tomado una distancia con la política, lo que entendemos como política de partido, los partidos políticos, el estado de los gobiernos, porque no era la manera que yo creía que se debían de hacer las cosas y me rechazaba bastante. Bueno, pues todo esto que siempre hemos hablado de las luchas de poder, ...estos protagonismos que hay en política... ...estos intereses que están lejos de, de, de los intereses del día a día... ...de las personas... ...eso me había rechazado... ...entonces yo no me veía en esos espacios... ...hasta que bueno... ...la realidad ha cambiado en España... ...vino el 15M... ...después vino Podemos... ...que es el partido en el que yo estoy... ...y ver una manera diferente de hacer política... ...no solo en Podemos... ...en otros partidos nuevos que han salido ahora... ...en el que los ciudadanos pueden, pueden estar en política y en el que buscamos hacer las cosas de otra manera, entonces poder estar en el Estado, en los gobiernos, para poder cambiar las cosas también desde ahí. Se, ve, se empieza a ver desde entonces como una posibilidad en la que puede llegar cualquier persona para colaborar también desde ahí. Y tú has estado eh, bueno, en, la, en la Secretaría de Participación Ciudadana de Podemos en, en Castilla-La Mancha y cuando te dicen, José Luis, que ser director general de Participación Ciudadana, eh, ¿te lo piensas o no te lo piensas? Porque estamos a, a más de media legislatura, realmente eh, queda poco tiempo, pero queda menos tiempo para una dirección general que abres tú y, y que tienes que poner en marcha y, bueno, y luego... Eh, pues dependerá o no de la voluntad y de lo que pase en la siguiente legislatura que continúe porque como luego pues, está claro que eh, tanto en los gobiernos regionales como en el gobierno nacional los, los ministerios o las consejerías eh, cambian en función de, de quién gobierna, es un reto importante pensar que eh, vas a hacer algo bueno o interesante para que el que venga después eh, pueda continuarlo. Puede ser tú. <risa> bueno, yo recuerdo cuando, cuando me llamaron para decirme el ofrecimiento de entrar en la Dirección General de Participación Ciudadana, el vicepresidente segundo, y recuerdo que además tú vas pensando que esa posibilidad puede abrirse, porque lógicamente soy el secretario de Participación Ciudadana, y pensé, sentí más bien, yo las grandes decisiones en mi vida, las he tomado y además cuando algún amigo me pregunta qué hago en esto o alguna amiga, yo le digo, escúchate y déjate llevar un poco por tu intuición, ¿no? que es lo que te dice un poco la vida, ¿no? hacia dónde tienes que tirar. A mí mi intuición me decía que tenía que estar en este espacio, que tenía que aceptar esa, esa propuesta y bueno, espero que como en otros momentos de mi vida en que he tomado decisiones de este tipo, haya sido acertada. Por ahora lo está siendo. Yo, además, aplicándole un poco más de razón al de reflexión, yo creo que, que tenemos que, que aprovechar esta oportunidad, que montar esta dirección general, como tú dices, va a ser una base que va a ser importante para siempre porque yo creo que tenemos que construir más democracia, más participación ciudadana, una política de otra manera y todo lo que se haga ahora seguro que va a servir para el futuro entonces yo me lo tomo, sé que es una dirección nueva, que hay poco tiempo, todo lo que tú has dicho, pero creo que tenemos que aceptar el reto y convertir la necesidad en virtud y conseguir montar el espacio, montar el servicio de participación ciudadana y además conseguir cosas en poco tiempo. ¿Qué es lo que te gustaría a nivel personal, ya no de los objetivos que, bueno, pues que en el partido os podáis marcar, ¿no? y que digan, bueno, pues José Luis, a ver si podemos conseguir a esto? No, a ti, a nivel personal, en estos dos años que quedan de legislatura, ¿qué te gustaría que, que quedara? Para mí es muy importante dos cosas. Por un lado, que todas las personas que quieran participar en Castilla-La Mancha y no encuentren el espacio, puedan hacerlo. Y por otro lado, que la gente que a lo mejor no conoce lo que es la participación ciudadana, pueda al menos darse una idea de qué significa esto de Participación Ciudadana. Qué significa poder opinar y poder decidir en cosas que nos incumben a todos y sobre todo esa, esa unión entre las personas que genera la Participación Ciudadana cuando se hace bien. Ponernos de acuerdo en qué queremos y trabajar juntos hacia ello. Como a mí me encanta hablar mucho con mi abuela, que queda viva, mi abuela Belén, que seguro que me, me estará viendo. <risa> Y le pregunto mucho sobre cómo eran las cosas antes y hay algo que ella siempre, y muchas personas mayores, dicen, se ha perdido mucha unión. antes los vecinos, las vecinas nos ayudábamos mucho, el barrio, hacer cosas juntos, yo te ayudo, tú me ayudas. Bueno, hay una parte de eso que, que forma parte de la esencia de la participación ciudadana también. ¿Y todo esto, todo esto comienza en el Miguel Pinilla? <risa> Lo dices porque tú me conociste ahí. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo de, de ir cuando todavía era el horario partido, eh, en el cole, de ir a las tres y media a las clases de tu madre, de, de Belén, y bueno, que aprovechabas los días que tenías de fiesta en Granada para venirte aquí y empezar a, a trabajar en esa Agenda 21 Escolar. Y bueno, pues, eh, ¿de qué te sirvió ese, ese modelo? Bueno, yo desde, desde que estaba estudiando la carrera en ciencias ambientales me di cuenta de que la participación ciudadana era, era algo especial que nos podía ayudar a resolver muchos problemas, porque hay muchos problemas que están, son difíciles de resolver, hacen falta que si tomar conciencia, que si no sé qué, que si tal. La participación ciudadana yo he visto que permite que las personas se hagan responsables de su destino y que muchos de los problemas, que a lo mejor tú vas a un bar ¿no? y la gente está hablando y dices, pues pero pues si llevan razón en lo que están diciendo, ¿y ¿por qué no se hace así? La participación permite que la gente pueda formar parte de las decisiones y que entre todas y todos atajemos los problemas. A mí esa experiencia me ha servido como casi todas, digamos cada una te aporta una cosa. En esa quizá en concreto me di cuenta de cuáles son los, los obstáculos que puedes encontrar en la participación ciudadana. En el caso del, del Colegio Miguel Pinilla, los alumnos y alumnas, los, los, las profesoras y maestros y maestras, y, el, y los padres y madres habían decidido, por ejemplo, entre una de las cosas que se plantearon, hay un problema de convivencia en el patio porque falta espacio, determinaron que falta espacio y querían que se hiciese un patio más grande. Y además fueron al pleno del ayuntamiento y lo dijeron. Ocho años después no está hecho ese, esa demanda. Entonces. Son esas cosas que tú tienes que tener en cuenta, que están ahí para que no se genere frustración y para que las cosas salgan bien. Pero creo que fue una experiencia magnífica, además, como tú dices, yo trabajé voluntariamente, uh -huh. venía en los datos libres de, que tenía en Granada y fue muy, muy ilusionante, porque creo que se consiguió cambiar muchas dinámicas, se generó mucha ilusión y muchas ideas muy buenas que se empezaron a llevar a cabo en este colegio. Y hablemos de, de Orgiva. <risa> Aunque el libro y el documental es Hablamos de Orgiva, hablemos, hablemos de Orgiva. Eh, para todas aquellas personas que no sepan de qué estamos hablando en estos momentos, eh, les, eh, me gustaría que eh, brevemente expusieras qué es el trabajo o en qué consiste el trabajo de participación ciudadana que eh, desarrollaste allí y para todos aquellos que luego quieran ver el, el documental que lleva ese mismo nombre, ¿qué es lo que, eh, ¿con qué se tienen que quedar? Bueno, yo dejaría que cada uno libremente viese el documental y que se dejase llevar, pero de alguna manera Orgiva fue muy importante para mí y para las personas que trabajamos allí. Fue uno de esos proyectos, vamos a decir, locos, que haces cuando eres muy joven, cuando no tienes miedo de nada, estás empezando y quieres cambiar las cosas. Pues básicamente ahí lo que pasó es que un grupo de, de gente joven que queríamos demostrar que la participación ciudadana era posible y que se podía hacer bien, era demostrarlo haciéndolo. ¿no? Entonces nos embarcamos en un proyecto, lo construimos dentro de una asociación, y nos recorrimos ayuntamientos de Andalucía, yo en aquel momento estaba en Granada, la Junta de Andalucía, y bueno, hicimos un proceso de selección y Orgiva era el pueblo que más interés tenía en que se desarrollase allí el proyecto. Nos fuimos para allá, nos fuimos allá a vivir, incluso vivíamos en una casa juntos y yo creo que lo más interesante de Orgiva es el habernos volcado y al final haber conseguido algo que muchas veces se dice, no, es que la gente no quiere participar, la gente no está preparada para participar muchas veces se dice eso, no hay que empezar a enseñar a los niños desde pequeños. Nosotros nos fuimos allí, empezamos a trabajar con las asociaciones, con la gente del pueblo, con todo tipo de, de personas y construimos un proceso participativo, la primera fase. Luego ahí se, se dejó, se, nosotros queríamos continuar pero ya no se pudo seguir y en esa primera fase la gente del pueblo recordó su historia, construimos una historia desde la propia gente del pueblo, una historia del pueblo la gente analizó sus problemas, analizó las potencialidades del pueblo y yo creo que se consiguieron cosas, cosas importantes. Yo me quedo sobre todo con, con la ilusión y con la emoción de la gente de verse importante, de ver que su pueblo es importante, que su historia es importante, que son importantes. Yo recuerdo cuando después de tres años de proceso conseguimos por fin sacar el libro, hicimos una fiesta, fue muy emocionante, pero recuerdo los momentos después en los que lo, el libro ya estaba, lo tenían las familias, la gente empezó a comprarlo, a tenerlo, salir por allí a tomarme una, pues unas cañas por allí por órgiva por después de la jornada de trabajo y venir gente llorando directamente, diciendo, eh, he visto el libro, mi familia se ha emocionado, he visto la historia que me contaban mis abuelos ahí, mi pueblo, cosas que yo no conocía y gente muy, muy emocionada. Creo que fue un proceso especial, fue un proceso más de... Conocer la historia, que la gente se viera, conociese su propia historia, más de, de análisis, no tanto de propuestas y de acciones, pero creo que fue muy importante también. ¿Y la participación ciudadana? Porque, eh, bueno, podemos entenderla desde muchísimas formas y desde muchísimos frentes, ¿no? Desde eh, votos... Eh, bueno, pues algo que estamos acostumbrados a hacer ¿no? cada X cada tiempo. Aquí, bueno, pues eh, el proyecto que tú estabas eh, comentando, pues entre todos construir una historia, ¿no? todos aportar para un proyecto común. ¿Qué otros tipos de participación ciudadana tenemos? ¿Qué es la participación ciudadana en el ámbito político que a lo mejor es el que no, nos ocupa hoy? Estábamos hablando antes con, con Chimo. Y yo le y le decía una pregunta que, bueno, le comentaba que luego te la iba a, a repetir a ti. Eh, si estábamos, a cost, eh, estábamos bueno, pues eh, preparados, ¿no? lo, Los ciudadanos para ese tipo de, de participación y de involucra y de involucrarse dentro de, de la, del ámbito político y del devenir de, del día a día, en vista también, bueno, pues a lo mejor de la alta, el alto índice de de abstención que hay ¿no? cuando hay unas elecciones y él me decía que entre eh, que la gente no quiere participar o que no tienen los canales eh, se decantaba por la segunda, ¿no? que no existen los canales. ¿Qué canales necesitan? ¿En qué podemos participar? Yo estoy de acuerdo con, con Chimo. Cuando he llegado, pero ha pasado de todo. O se ha llegado a un centro de mayores, he llegado a un ayuntamiento, he llegado a, a, a cualquier sitio al que yo he llegado para proponer o empezar un proceso de participación a mí me han dicho los técnicos de allí o los políticos que hay allí, aquí no lo vas a conseguir, aquí no se va a poder hacer porque aquí la gente no participa. La gente participa, la gente participa en su día a día, pero es que además la gente participa en los asuntos públicos y en las políticas, pero participa si tú le permites el espacio, permites los canales, sabes escuchar a la gente, eh, te acercas tú a la gente, eh, eres capaz de hablar en el lenguaje de la gente, en los tiempos de la gente, si les impones una manera, si haces lo que quieres con lo que ellos deciden, si no respetas a, a la gente, con la que a la, gente, a la ciudadanía, a los vecinos, pues al final la gente deja de participar. Entonces yo creo que es más una, forma, una cuestión de cómo hacemos mejor la participación y cómo mejoramos esos canales, esas, esos espacios, esos procesos, más que de la gente. Yo creo que en la gente hay que creer empezando por uno mismo, ¿no? Y luego en toda la sociedad, en tu pueblo, hay que creer en la gente. Si dejamos de creer en, en nosotros mismos, en las personas, estamos, estamos acabados, creo yo. Hay que creer en la gente. Bueno, he estado cotilleando eh, en algunos de, de los vídeos que hay de, de tus cursos, porque la docencia es, eh, bueno, pues otra de tus facetas profesionales, ¿no? en la que yo creo que más te ha ocupado estos estos últimos años, y hablas de empoderar a la gente. ¿Qué es empoderar a la gente? Bueno, empoderar a la gente, cuando hablamos de participación ciudadana, hablamos básicamente a un nivel ético de que de repartir el poder. Es decir, hay, ahora mismo el poder está concentrado sobre todo en los partidos políticos, en los, en los cargos públicos, en el Estado, en los gobiernos y la gente pues ha perdido una gran parte del poder que debería de tener el poder el poder de poder hacer de decidir y de hacer y de gestionar y de ser responsable sobre tu propia vida el poder decidir cómo quieres que sea tu calle entre todos cómo queremos que sea nuestro pueblo cómo queremos que sea la economía cómo queremos que sea la educación si queremos bueno cualquier cuestión que, que afecte a nuestras vidas deberíamos tener el poder de decidir sobre ello ¿no? eso se ha perdido entonces la participación ciudadana y, y lo que intenta o lo que trabaja es para que haya espacios donde la gente recupere ese poder. Entonces, empoderar a la gente es, primero, parte de la conciencia, de que la gente sepa que esa parte de la vida es, es su vida y que puede decidir sobre ella. Y a partir de ahí, pues que tengan capacidades, que puedan, que sepan, poder decidir y pensar y decidir sobre todo ello. ¿Eso es lo que hiciste en, en el proyecto FORME en Payatanga, en Ecuador? En Ecuador fue, fue curioso porque a veces, cuando peor está la gente, más se empodera. Es cierto, es cierto que allí me sorprendió la capacidad que tiene la gente de salir adelante con, con poco. Lo decía una, una vecina de aquí de Almansa la semana pasada en las entrevistas que tú haces: la gente, a veces, cuanto menos tiene, más, más valentía, más coraje saca para poder vivir y para poder sobrevivir y vivir bien. Por un lado, eh, estaban empoderados en ese sentido, pero es verdad que una sociedad, alguna parte de la sociedad, sobre todo la sociedad indígena, la sociedad campesina, muy empobrecida, con una vida muy, incluso a veces sumisa por, por todo el, el autoritarismo y el poder que se ha llevado mm, sobre ellos ¿no? y las condiciones de vida tan malas que han tenido. Entonces, eh, para que esa gente pueda participar, tienen que creer en ellos, tienen que creer en su comunidad y, y tienen que creer que pueden cambiar las cosas. Ese es el primer paso. Hacer creer o que la gente tome conciencia de que es capaz de cambiar cosas. ¿Esa es una tarea pendiente, por ejemplo, entre los jóvenes? Yo creo que toda la sociedad. Yo creo que toda la sociedad eh, creo que hay que hacer un trabajo que yo creo que parte no solo de, de construir conciencia, sino también de dejar los espacios a la gente para que se haga dueña de su vida. Y a través, yo creo que esa es la mejor manera de que la gente se empodere, de que la, la gente se haga responsable de su vida, es dejándole el espacio para que pueda decidir y gestionar su vida. Por ejemplo, unos presupuestos participativos. Que la gente pueda decir: Este es el presupuesto de mi ayuntamiento, este es el presupuesto de Castilla-La Mancha. ¿En qué quiero yo que se gaste el dinero Castilla-La Mancha? ¿Cuáles son los problemas de Castilla-La Mancha o de Almansa? ¿Qué necesidades tengo yo? ¿Cómo está el bordillo de la acera? Yo puedo subir con mi carro, los niños pueden jugar en la calle. Eh, qué enfermedades tengo, por qué son, en qué quiero que se gaste el dinero. Yo creo que ese tipo de cosas es las que hacen que la sociedad madure y que además vayamos construyendo una democracia mejor. Creo que los jóvenes, pero yo creo que todas las edades, siempre se habla mucho de los niños, de los jóvenes, pero yo creo que todas las edades tenemos que trabajar ese empoderamiento social y ciudadano. Háblame de, del proyecto que desarrollaste en, en Murcia, con jóvenes, con inmigrantes, eh, ¿qué es lo que, lo que se conseguía? En, igual que en Payatanga se trataba de empoderar, pero también eh, se me ha olvidado, quiero comentar también que se vio lo eficiente y lo eficaz, que, que la eficacia que construye la participación, Recuerdo, bueno, Yéndome otra vez a Payatanga, eh, quiero comentar que re recuerdo lo importante que fue después de haber invertido dinero o ONGs allí en conseguir cosas que muchas veces no se conseguían, a través de la participación se generan ideas y la gente se involucra en, en soluciones que después son las, muchas veces las mejores junto con el apoyo de los técnicos. Igual que en ese caso también vi no solo el empoderamiento sino también la eficacia y la eficiencia que construye la participación, las cosas se hacen mejor y con menos recursos se consigue más. En el caso de Murcia fue un proyecto muy, muy interesante porque Murcia es una población con muchos nuevos vecinos, como se decía en el proyecto, personas venidas de otros países, inmigrantes, de muchas nacionalidades, de muchas culturas, una sociedad que o bien puede generar fricciones entre esas poblaciones, entre, esa, entre esas personas, o bien puede generar una convivencia dentro de la diversidad que aporte riqueza. El proyecto de participación en Murcia, que impulsó el Ayuntamiento de Murcia, Creo que trabajó precisamente en lo segundo, en cómo construir, en cómo hacer que entre los vecinos vivamos mejor siendo distintos. Y se hicieron cosas muy interesantes. Yo recuerdo que se convocó y se trabajó con asociaciones de jóvenes, asociaciones de, de inmigrantes y se, se les convocó para decidir, por ejemplo, qué proyectos querían hacer conjuntamente, qué problemas podía haber de convivencia, de racismo incluso y entre, en esos debates, en esas deliberaciones y en las ideas que surgieron se fueron llevando a cabo proyectos muy interesantes, por ejemplo, proyectos de multiculturalidad en Murcia pues en las plazas, en centros culturales, en los que la gente pudiera conocer las personas de otras culturas sus vidas, por qué habían llegado ahí ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado, por ejemplo, un senegalés a España? ¿no? ¿Qué tipo de, de aventuras ha pasado hasta llegar a, aquí? ¿no? Empezamos a ver a las personas más allá de, pues de su color de piel o de, o de otras cuestiones y empezamos a, a tratarnos como vecinos. ¿no? ¿Y qué te atrae de la docencia? La docencia, nosotros, bueno, la, sobre todo la gente con la que yo trabajaba en Participación Ciudadana, yo formaba parte de una cooperativa hasta que, hasta que la dejé eh, para, para tomar la dirección general, considero que, y consideramos que la, la formación y la docencia sobre todo es una inversión es una inversión porque permite que la gente descubra, por, además de la manera en que la damos, porque nosotros trabajamos y yo trabajo la docencia sobre todo de una manera que intento que sea coherente, es decir, que sea participativa, que no le diga yo a la gente eh, esto es lo que tienes que aprenderte o esto o las cosas son así, sino que la gente descubra a través de un proceso de reflexión conjunto qué es esto, a través de vídeos, a través de dinámicas. Bueno, había una chica en uno de los vídeos del curso que terminaba diciendo, bueno, lo que he aprendido hoy no creo que lo olvide. Sí, yo creo que es eso, es eh, hacer que la gente sea importante. Hablamos de que, de que se sienta importante, sí, pero que se sienta siéndolo. Hacer que la gente sea importante y recuperar todo aquello que tenemos las personas. En la participación ciudadana y en la formación, por ejemplo, yo también. Hay veces que salgo de, de ciertos talleres y cursos y aprendo yo tanto como puedan aprender los propios participantes y, y los alumnos porque creo que ponemos encima de la mesa todas las experiencias y los conocimientos que tiene todo el mundo. Y eso en los proyectos de participación también pasa. Y yo creo que ahora y de cara al futuro, que bueno, pues tenemos la crisis ambiental, tenemos problemas de desigualdad. Cuanto más grandes son los problemas, más hace falta que pongamos encima de la mesa todas las soluciones, todas las ideas, todos los brazos, toda la, la energía y, la, y el trabajo de todo el mundo. Bueno, y tú como profesional de esto seguro que has pensado, a mí en mi pueblo me gustaría hacer... ¿Qué, es lo, qué proyecto de Participación Ciudadana te gustaría poder desarrollar en Almansa. Bueno, no sé si llegará la oportunidad de poder hacerlo, pero desde luego a tu pueblo le tienes un cariño especial y no te voy a negar que a veces he soñado con qué se podría sí. hacer aquí. A mí me gustaría que si se hiciese algo de Participación Ciudadana fuese algo potente, que aquí se hiciese una experiencia de las experiencias que puedes decir ¿cuáles son las mejores experiencias de España en participación ciudadana? Yo si, si hiciese algo me gustaría que pudiese participar todos los vecinos y las vecinas en decidir aquello que les importa pero tampoco quiero darle un nombre ni un formato porque precisamente la participación tiene que partir de la gente entonces lo primero que habría que hacer es tantear a la gente, a los vecinos, escuchar y ver un poco cuáles son las necesidades qué podría ilusionar a la gente qué cuestiones les importan a los almanseños y las almanseñas y eso es un trabajo que habría que hacer y que, por supuesto, no quiero yo adelantar ahora. Bueno, estamos casi que terminando. Eh, Decías, me gustaría que fuera la mejor experiencia de participación ciudadana de España. Hoy por hoy, ¿cuál es la mejor experiencia en participación ciudadana en España? Porque sé que te estás recorriendo España, y donde hay proyectos de participación ciudadana para conocer qué es lo que están haciendo. Yo creo que hasta ahora lo, las mejores experiencias de participación ciudadana que se habían hecho en España habían sido en pueblos, sobre todo pueblos pequeños, experiencias muy comunitarias como la que hicimos en Órgiva. No, no son tantas, la verdad, es, no, no somos el país que más participación ciudadana ha hecho, ni mucho menos, creo que vamos más bien a la cola dentro de Europa, incluso con respecto a América Latina estamos atrasados, pero creo que se habían hecho buenas experiencias a nivel de pequeños pueblos. ¿Qué es lo que ha traído las nuevas, los nuevos gobiernos, sobre todo a nivel local desde las últimas elecciones, el haber podido hacer experiencias de participación ciudadana en municipios y en ayuntamientos y en ciudades muy grandes? y probablemente las experiencias más interesantes, más innovadoras y más potentes en España ahora mismo están en Madrid y en Barcelona. Yo recuerdo de haber ido a dar conferencias hace años y decirme ¿pero esto, esto se puede hacer en un sitio grande? Yo no me lo creo. Y yo decirle, bueno, yo creo que si lo intentamos se haría. Pues ahora se está haciendo. En una ciudad como Madrid, que tiene más de 3 millones de habitantes, en Barcelona, que es una ciudad muy grande también, se, está, se ha logrado también gracias a las nuevas tecnologías poder permitir que cualquier persona pueda opinar y decidir sobre cosas que le atañen. Por ejemplo, en Madrid se ha desarrollado un presupuesto participativo para toda la ciudad entera. Cualquier persona de Madrid puede, a través de la plataforma decide.madrid, plantear propuestas de proyectos dentro de las fases que todos los años se abren, plantear proyectos que sean interesantes para la ciudad, después, valorar cuáles, creen que, cuáles crees que son mejores y, por último, votarlos y los proyectos más votados, dentro del dinero que el Ayuntamiento reserva para los presupuestos participativos, después se hacen y se llevan a cabo. Esa creo que es una experiencia muy interesante. También la de las consultas, los ciudadanos y los vecinos proponen cosas que se consulte a la ciudadanía, a la gente, y las más votadas, las que superan un número de votos, después se hace un referéndum, bueno, es una consulta en realidad, porque el referéndum la legislación no lo permite, pero se hace una consulta y la gente muestra si está a favor o en contra y aquellos que se plantean que salen el sí mayoritariamente se llevan a cabo. En Barcelona una de las experiencias más interesantes que tienen, bueno aparte acaban de aprobar ahora el reglamento de participación ciudadana que va a permitir canales y formas de participación que hasta ahora no, no sustentaba la ley, el reglamento creo que es una muy buena noticia y además del reglamento de participación ciudadana Barcelona ha desarrollado el Plan de, actu de Actuación Municipal Participativo. L se ha preguntado en todos, los bar en, mucho, yo creo que en todos los barrios, en muchas asambleas, reuniones, a través de la plataforma de Barcelona que se llama decidim.barcelona, qué tipo de ciudad quieren, cuáles son las líneas estratégicas, hacia dónde quieren que vaya Barcelona, qué tipo de programas, de proyectos, de políticas quieren que se hagan, en todos los ámbitos, en educación, en medio ambiente, en urbanismo. Y de ahí han sacado un plan que el Ayuntamiento de Barcelona está empezando a desarrollar progresivamente. Yo creo que son dos experiencias con varios procesos muy, muy interesantes. Y creo que arrojan luz y están liderando, pero no solo a España, también a muchas partes del mundo. Hace poco estuvo el concejal de participación de Madrid, Pablo Soto, en la ONU, en Nueva York, explicando su proceso de participación. Y la última y rápida, formas parte del círculo de Podemos de Almansa desde que se creó y hemos comentado también que estás en la dirección del partido a nivel eh, regional, ¿cuáles son tus metas en política? Yo, bueno, hablas del círculo de Podemos de Almansa. yo quiero quiero también desde aquí pues, rescatar un poco la labor que ellas y ellos están haciendo, por ejemplo, se puede ver algunas de las cosas que hacemos a través de, del Facebook de Podemos Almansa que cualquiera puede meterse, darle me gusta y seguir y seguir al círculo podemos Almansa y además yo le pediría a la gente que pierda el miedo a participar en política eh, ahora que se puede participar en espacios en los que cualquiera es bienvenido y cualquiera puede aportar lo que, lo que cree. Mis, mis, mis objetivos o expectativas, pues la verdad es que yo estoy centrado en lo que estoy haciendo ahora mismo, creo que todas mis energías tienen que ir en lograr que consigamos los dos objetivos que tenemos en marcha, que es la ley de participación ciudadana y construir aquí en Castilla-La Mancha un buen proceso de participación ciudadana, igual que lo están haciendo en Madrid o en Barcelona, que Castilla-La Mancha no se quede a la cola de España, sino que esté liderando también estos procesos y, y yo creo que me, ahora mismo me centro plenamente en lo que estoy desarrollando, que creo que es un gran reto. José Luis, pues muchísimas gracias por estar aquí, por haber hecho el viaje desde Toledo para, para poder estar en la, en la entrevista y ha sido un placer hablar contigo de Participación Ciudadana. Muchas gracias Ana, yo te quiero agradecer que, que me hayas invitado, he pasado un rato muy, muy bueno aquí con mi pueblo, mando un saludo a las almanseñas y los almanseños y... Bueno, que espero que se pueda repetir y que sigamos haciendo cosas juntos porque tú me conoces casi desde los principios. <risa> Muchísimas gracias. Así. A ustedes les esperamos también la próxima semana. Eh, bueno, yo como siempre al final meto la pata al final del programa. Que la semana que viene tenemos fiesta, que es el 1 de, de noviembre. La semana siguiente estaremos, y además yo creo que con una invitada que eh, va a ser muy interesante escucharla, como es Aurora Bilbao, que forma parte eh, de una de las organizaciones que han sido recientemente premiadas con el Premio Nobel de la Paz. Y yo creo que va a ser una de esas entrevistas que no debemos de perdernos. a mí. Desde luego me va a encantar eh, realizarla y espero que a todos ustedes verla. Eso será ya la siguiente semana, el 8 de octubre, más o, el 8 de noviembre más o menos. Tú no ves al final, al final como, como me lío. <risa> Gracias a, a, por acompañarnos y esperemos que, que nos acompañen en próximos programas.